Buenos días a todas y todos. Es un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes nuevamente este querido Cafecito Inclusivo. Hoy estamos súper contentos de tenerlos a todos aquí en nuestra casa, el CENAREC, para el Ministerio de Educación Pública es un gusto. Hoy nos acompaña Fanny Redondo en toda la parte audiovisual, Pamela Villalobos, en las redes sociales, Dayana Zúñiga, en la interpretación, Alesco, y nuestra querida Ana Lilia Álvarez Blanco. Ana Lilia es una persona muy cercana del Cenarec, ha sido facilitadora nuestra, bueno, as asesora nuestra, escrito en revistas nuestras, entonces es una persona muy cercana a nosotros y a la que admiramos montones por su gran experiencia como educadora especial. Ana Lilia tiene una maestría en sordo-ceguera y discapacidad múltiple de la Universidad de Costa Rica. Y además tenemos el orgullo nacional de que también ella es egresada del programa de liderazgo del Instituto Perkins. Entonces, no muchas personas han salido de ese instituto, ¿Verdad? Entonces, estamos muy contentos de que esté con nosotros compartiendo de toda su experiencia y de su conocimiento. Gracias, Ana Lilia, por haber aceptado esta invitación de hoy. Ay, muchas gracias. De verdad, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias a todas las que están aquí eh, detrás de bambalinas, ¿verdad? Apoyando que esta actividad se haga con éxito. Y, pues, es un honor venir a, a compartir, por ahí puse que uno comparte lo que ha aprendido de sus grandes maestros y maestras, en este caso familias y eh, estudiantado, ¿verdad? Que, que son así como grandes, eh, sí, grandes maestros. Entonces, bueno, quiero compartirles un poquito de lo que les hablé en la revista. No sé si ya empezamos. Este, de, ¿Quieres que pongamos ya, la presentación? De, Sí, bueno, sí, sí. de una vez claro. Bueno, para contarles eh, que, bueno, la idea también, ahora Carla y yo estábamos conversando, ¿verdad? Si hay alguna pregunta o algo así, pues nos la pueden ir haciendo en el chat y vamos, y vamos pues creando este ambiente de conversación, ¿verdad? Entonces, eh, quería conversarles sobre la, la población. Con sordoceguera, en este mes estamos recordando, conmemorando que esta población está ahí, que está en nuestras aulas, que está en Costa Rica, que está en todos los países. Hay movimientos a nivel internacional, verdad? Que recuerdan dónde está esta población, cómo la identificamos, cómo sabemos, cómo no confundimos. Qué servicios educativos existen, verdad? Y un poquito de esto es lo que vamos a hablar. Bueno, de servicios más, más bien el abordaje. Eh, ...algunas estrategias específicas que podemos trabajar con, con esta población. Uh -huh. Excelente. La pasamos, Fanny. Sí. Entonces, okay. eh, primero vamos a hablar sobre qué entendemos por persona en condición de discapacidad. Y creo que esto de lo más importante es que es una condición en sí misma, es una situación en sí misma. No hablamos de una persona que tiene sordera más ceguera o ceguera más sordera, sino que estamos hablando de una persona en situación de sordoseguera. ¿Por qué? Porque el abordaje educativo que necesitan es completamente distinto. A veces, entonces vamos a ver que es una discapacidad sensorial dual, pero tiene que haber una combinación de una afectación en la visión y en la audición, pero con corrección, llámese anteojos, audífonos, etcétera, cualquier tipo de apoyos educativos que se reciban o, ¿verdad?, requiere de ajustes para el desarrollo de destrezas comunicativas. Entonces, si tenemos una persona que tiene un compromiso visual, un compromiso auditivo y que juntos no permiten eh, desarrollar estas capacidades comunicativas de una forma natural, Estamos hablando de que existe una persona en, en situación de sordoceguera Vimos que requiere servicios educativos específicos. No estamos hablando de que necesita ir a un centro educativo específico. Estamos hablando de que necesita apoyos específicos. Necesita que las personas docentes que atienden a esta población y que comparten con la familia sepa qué necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hablemos del tema de la... Eh, del aislamiento, es una persona que al tener dificultades para poder entablar relaciones comunicativas con otras personas necesita que haya eh, quien esté mediando esta conversación. En, en otros países pues tenemos y personas intérpretes especializadas en población en condición de sordoceguera. Entonces, en, en las instituciones educativas, esta persona está en el centro educativo en el que esté, en el aula, en el que esté, en el servicio en que esté, tiene acceso a la comunicación que hay a su alrededor. Estamos haciendo llegar esta información a la persona, ¿verdad? Entonces, vean cómo es importante que sea una persona que de verdad conozca sus características y conozca las capacidades individuales de cada uno o cada una. Y esto permite que haya un desempeño en el entorno, que haya un impacto. Eh, ahora, cuando hablamos de que no contar con los servicios y ajustes necesarios impacta negativamente en su desarrollo social y aprendizaje, porque si la comunicación se ve afectada, ¿cómo vamos a llegar a comprender este proceso educativo? ¿Cómo vamos a adquirir esta información? Entonces, si hay una comunicación que no está bien diseñada, bien estructurada, entonces este proceso educativo se va a ver afectado y con ello el desarrollo de la persona, el la posibilidad de conectarse con sus familiares, sus primos, sus amigos, cómo hace relaciones de pareja, etcétera, ¿verdad? Entonces bueno ahí comentamos un poquito esto de la definición. Ana, uh -huh. este aprovechamos para recordarle a la gente que los servicios de apoyo pueden solicitarse en sus centros educativos, ¿verdad? En los centros educativos, si los niños son pequeños, pueden asistir donde la asesora de educación especial y ella les va a orientar de cuáles servicios pueden ser los más cercanos a la casa de ese estudiante, ¿verdad? Entonces acérquense, acuérdense que son 27 direcciones regionales a las que pueden acudir y ahí hay un asesor de educación especial que los puede orientar o en el mismo centro educativo también pueden hacerlo, ¿verdad? Dice por aquí Ana, Lindor Cruz, saludos, Ania Ibarra, saludos cordiales desde Cartago, Irene Calvo Cañas, dice... Hola, buenos días, Anita. Un gran gusto volverte a ver y sí. oír. Es demasiado lo que aprendí de ti. Un abrazo. Excelente el tema. Ay, qué linda, Irene. Gracias. Qué bueno. lindos comentarios. Y Al dice saludos. Ay, qué lindos. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aprovechemos a Ana Lilia bastante, ¿verdad? Seguimos. Bueno, algo que quería comentarles es que, como decías vos, primero hay que llegar a las direcciones regionales, pero para eso es importante inclusive tener diagnósticos, ¿verdad? Claro. Tenemos que tener un diagnóstico médico que a, lo, a las familias les respalde para poder ir a pedir el apoyo de estos servicios educativos y existen momentos en que el compromiso visual y auditivo no necesariamente viene del... O del glóbulo ocular, del nervio óptico, sino que estamos hablando más de la interpretación del cerebro, de la parte de la corteza cerebral y cómo esa hace para entender lo que se escucha o lo que se ve. Y esto, ¿verdad? Es como un talón de Aquiles que tenemos, porque a veces tenemos población que tiene eh, algún compromiso de origen motor, que sabemos que cuando hay un compromiso de origen motor, pues muchas veces hay una lesión a nivel de cerebro, por ejemplo, en la parálisis cerebral, ¿verdad?, como una de estas condiciones, y que puede ser que se hayan dañado, cuando hubo esta lesión, se hayan dañado estructuras del cerebro que apoyaban la interpretación, eh, la comprensión de la visión y de la audición. Y entonces, esta población no necesariamente está identificada. Entonces, eh, ahí es donde nosotros, inclusive como docentes, como padres y madres de familia, tenemos que observar y decir, ok, esta persona está comprendiendo, yo veo que hay respuestas. Tal vez el médico me dice, no, todo está bien, porque sabemos que hay exámenes auditivos que se hacen en los primeros días de nacidos, ¿verdad? Y estos pueden ir permitiendo como ir identificando si existe alguna situación o no que, de la cual tenemos que estar alertas. Pero si no tenemos un diagnóstico médico, creo que también podríamos ir a preguntarle a estos... Eh, colegas del área de asesorías de educación especial, bueno, veo que está pasando algo, ¿qué hacemos? Exactamente, ¿verdad? Buscar eh, algún apoyo lo más pronto posible. Y eso es importantísimo. Entre más pequeñita sea la persona, eh, más podemos apoyar. Claro. Uh -huh. Sobre todo porque la familia, gracias, sí, sobre todo porque la familia necesita crear este vínculo, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos del nacimiento, estamos hablando de una persona que construye, o sea, eh, eh, cuando hablamos de una persona que nace con sordo ceguera, esta persona tiene que construir el mundo. La vista es un sentido integrador. Vos llegas a un lugar y de un pronto a otro, aún como le decimos, un golpe de ojo, Vos estás viendo todo lo que hay en un lugar, dónde están las sillas, las mesas, qué distancia hay entre los objetos. Si querés, puedes decir, bueno, cuál es la, la puerta de salida en caso de emergencia, ¿verdad? Usted en un momento ya tiene una idea de cuántas personas hay en un salón, qué actitud tienen, ¿verdad? mucha la información, qué objetos hay. Entonces, el oído también permite construir esta información y darle sentido y decodificar lo que se escucha. Desde la información de cosas que suenan a nuestro alrededor, peligros que existen, además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el habla, con la información que recibimos. Entonces, si nosotros, si una persona nace eh, con una afectación en la interpretación de, de la información a su alrededor, ya sea auditiva o visual, tiene esta dificultad porque tiene que empezar a construir el mundo desde otro sentido que es el tacto, el tacto es el que le va a permitir tener experiencias con su ambiente para poder comprenderlo, lo que pasa es que este mundo tiene que tener sentido, o sea, veo, esto tiene que tener sentido, lo que se recibe tiene que ir en un orden, tiene que ir en una estructura, entonces cuando tenemos personas pequeñitas tenemos que trabajar mucho con la familia que era lo que decíamos antes verdad entonces el mundo puede ser muy muy muy confuso porque digamos que vengan a cambiarle el pañal a un bebé entonces el bebé no entiende no está percibiendo por los sentidos pero de un pronto a otro llega una mano lo jala le abre el pañal eh, le, le pasan una toallita húmeda que está mojada por los por los genitales de una vez le ponen una crema este, le dan vuelta, lo acomodan, le ponen la camisa y están llegando estímulos de, de quién sabe dónde. Puede ser que esta familia lo esté haciendo con mucho amor. Bueno, ¿verdad? Lo, lo hacemos con mucho amor, pero la interpretación de la persona es simplemente un bombardeo de estímulos sin ningún sentido. Entonces, si vamos sumando esto a lo largo de la vida, pues, ¿cómo te vas a sentir vos? Si, si nada tiene sentido, si solo te bombardean, ¿verdad? Es como llegar a un, por ejemplo, que yo vaya... Eh, a una discoteca y empiezan a bombardearme con luces, a mí eso me incomoda un poco en lo personal, pero entonces con luces, con estímulos, que de un pronto a otro olores y esas bombas, esas, eh, ¿cómo se llama? Espuma, ¿verdad? Y que tal vez uno diga, Dios mío, esto es demasiado tanto, tantas horas, todo el tiempo, ¿verdad? Esa sensación de quiero salir corriendo. En ocasiones nuestros chicos y chicas sienten eso, que el mundo del no tener sentido quieren salir corriendo, que no quieren más estímulos, que necesitan un alto. Y tal vez es simplemente las actividades rutinarias de cada día. Por eso es tan importante que desde nuestro papel en la educación podamos hacer que las familias y sus hijos construyan rutinas saludables para esta población, ¿verdad? Emocionalmente estables a través de la anticipación, eh, de, de, del uso de objetos, porque ya hablamos que el tacto es... ...de dónde va a llegar la información. Entonces, que esta información llegue ordenada, que la persona le ponga a oler las toallitas húmedas y el chiquito empiece y lo toque o las caliente y el chiquito toque y sepa que es que le van a cambiar el pañal y que luego le toque como los genitales en un golpecito como así indicando que ahí es donde va a pasarlo y luego lo pase que le agarre las manitas y lo va a sentar y entonces lo haga para adelante y el bebé sepa que con ese gesto el papá o la mamá le está indicando que lo van a levantar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el tacto va a permitir esta construcción? No sé si hasta ahí vamos. Vamos muy bien, vamos muy bien, Anilia, se va entendiendo perfectamente. Eh, nos dice Patricia Calderón, Ana. Uh -huh. Muchas gracias por estos espacios de crecimiento en esas temáticas tan interesantes. La experiencia y el conocimiento de profesionales como Ana Lilia son un recurso que es vital compartir para mejorar la atención integral de las personas con dos sordoseguera. Uh -huh. Éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Gracias. gracias uh -huh. Ok, seguimos. Sigamos. Sí, Está esta construcción de la... Bueno, voy a, a como a terminar la idea que venía antes y es que también en los servicios educativos tiene que existir esta relación de estabilidad, de anticipación. Ahora vamos a ver que se pueden utilizar objetos y se pueden utilizar estructuras con calendarios, que ya es como algo que, que vamos conociendo. Ahorita lo vemos un poquito más. Pero existe la situación cuando son personas que, re, que adquieren... Eh, eh, la sordosa era posterior al desarrollo del lenguaje, por accidentes de tránsito, enfermedades eh, a nivel cerebral, es, la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Eh, personas en condición de eh, adultos mayores, perdón, que están perdiendo pues, de, de una generación normal, la vista y el oído, cataratas, etc. También hay enfermedades asociadas o síndromes. Pero la diferencia está en que la persona ya construyó su, eh, sus capacidades comunicativas. O sea, ya tiene un discurso, ya sabe qué son los objetos, qué son lugares, eh, puede reconocer ambientes, etc. Entre mayor sea la persona, de alguna manera lleva un poco más de ventaja en el tanto y cuanto ya construyó su entorno. Pero eso no quiere decir que el aislamiento afecte increíblemente. O sea, de la misma manera, ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo hago yo para comunicarme? Cuando me voy a comunicar, es solamente en el momento que hay alguien a la par mía interactuando. De lo contrario, estoy en aislamiento. Y eso es importante tenerlo muy en claro. Cuando la persona con sordoceguera está sola, nadie le está tocando, está aislada. Hasta un toque, solamente la pierna diciendo, aquí estoy, es compañía. Y las formas de comunicación en general, si las personas son mayores, casi que van creando sus propias formas comunicativas de acuerdo a sus capacidades y, de, y, e intereses, ¿verdad? El uso de computadoras, es más fácil utilizar tecnología, puesto que ya tal vez personas profesionales ya dicen, bueno, nada más tengo que aprender eh, braille o utilizo eh, varias formas comunicativas, etcétera O sea, vi una persona... Eh, que le encantaba que lo llevaran, digamos, al trabajo en la mañana y en la tarde él tenía tarjetas para subirse en el bus y e indicarle a la gente que le ayudara a subirse al bus, etcétera, porque él quería tener relación con otras personas y sentir independencia al devolverse a su hogar eh, donde estaba su hija y su esposa. entonces Excelente. Sí, entonces la importancia de esto, ¿verdad?, de no centrar... En que, en que la persona tiene que comunicarse únicamente con sus docentes, compañeros y, y ya, no, tenemos que comunicar las cosas con los médicos, tenemos que hacer actividades sociales y queremos tener pareja, o sea, cómo nosotros también trabajamos toda la parte de afectividad y sexualidad a través este y cómo orientamos, acompañamos el proceso de una persona, porque, ¿verdad? Si estás en aislamiento, pues la sensación de, de depresión está a la puerta de la esquina. Claro que sí. Uh -huh. Entonces, no sé si pasamos a la siguiente. Bueno, ya ahí les comenté un poco sobre que, que están también, para mí esta población es súper, ah, no sé, es, están esos chicos y chicas que tienen eh, otros compromisos asociados y que de alguna manera es, es más fácil observarlos como personas en condición de parálisis cerebral. Eh, en mi experiencia de trabajo, generalmente yo utilizo las estrategias con todos los chicos y chicas y me ha funcionado, ¿por qué? Porque logran entender un poco más el mundo. La persona cuando tiene parálisis cerebral a, hay mayor distancia, hay mayor aislamiento porque tenés una silla de ruedas tal vez en medio, porque no hay tanto contacto físico con sus compañeros y compañeras, entonces la posibilidad de que se acuesten en el suelo eh, todos juntos, que se toquen, que cuando hacemos una actividad grupal, bueno, ahorita estamos en contexto COVID, ¿verdad? Y eso de tocarse es un tema, pero en general es estar todos juntos, poder tener los que se molesten, ¿verdad? Cuando alguno de los chiquillos toca a alguno otro y uno decirle, de, defiéndase, ve a ver qué hace, ¿verdad? Entonces, Permitir esa construcción porque yo necesito construirme en mi cuerpo para poder entender también que esta mano que yo tengo es igual a la mano de la otra persona, pero si yo no tengo muchas experiencias de contacto, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo voy a construir, digamos, esta identidad mía y este el conocer al otro? ¿Cómo sé si la otra persona es delgada, es gruesa, es alta, es baja? ¿Cuál es su olor? Si no es con la cercanía. Y resulta que tenemos, o sea, los, los latinos somos muy afectuosos y todo, pero a la hora de trabajar también tenemos como ese problema en tener una cercanía física, ¿verdad? Para, para poder eh, establecer como estas relaciones educativas, mi cuerpo te enseña a través de mis movimientos, porque donde vos encontraste tu cuerpo encontraste el de la otra persona y de alguna manera, estamos hablando a nivel táctil, estamos hablando sin palabras eh, puedes comprender cómo se realizan esos movimientos cómo se ejecutan, puedes empezar a explorar con tu propio cuerpo claro que sí claro que sí, y por supuesto Ana, en este momento con el aislamiento físico o la distancia física casi que es en ese momento solo se puede con los familiares de la burbuja. Exactamente. Y si nosotros nos sentimos aislados y aisladas, ¿cómo se sentirán estos, estos sí. chicos y chicas, verdad? Claro que sí. Anita, vea, dice aquí eh, Ausi Robleto Jiménez que está aquí presente, ¿verdad? Luego nos dicen de la biblioteca Llano Grande, de Llano Grande, Tecnobiblio, CRA, Escuela Llanogrande, Grande, 1824, Circuito 02, presente y retroalimentando sí. a la comunidad estudiantil y docentes de la comunidad Llanogrande Grande de Cartago bajo la nueva normalidad. Yo sí. me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida para volver a compartir. Claro, buenísimo, excelente, ¿verdad? Y la familia Agüero Ares está por aquí con nosotros. Y Chris Junuet, espero haberlo pronunciado bien, Ríos, también está con nosotros. María Isabel dice, excelente. Lorena Rodríguez nos dice, qué importante que todo el mundo oiga y conozca sobre esto. Mi esposo, que es abogado, anda por aquí y algo alcanzó a escuchar. <risa> Me dice, uy, qué importante, yo no había pensado en eso cuando se habló del tacto y el acompañamiento. Se dio cuenta que una persona, sordo-ciega, está muy aislada y se puede sentir solo, hasta se estresó de solo pensarlo. Ay, sí, pues qué lindo, no, qué lindo estresarse, no, pobre, pero, pero sí es importante tener esta, esta conciencia, por ejemplo, él es abogado y cómo hacemos para llevar un proceso de litigio eh, de una persona, cómo hacemos si hay una situación de abuso, cómo hace la persona para comunicarlo, ¿verdad? Entonces vean la importancia porque al construir nuestra, eh, eh, nuestra forma de comunicación necesitamos ir pensando en estas herramientas que se deben dar para la vida cotidiana. O sea, necesitamos pensar en, en actividades o en habilidades que sirvan para el trabajo, para el juego y para la vida. Por ahí Bárbara lo llama en to work, to play, to live, ¿verdad? Entonces, cómo llevarnos a todas, que todas estas decisiones y todas estas construcciones de conceptos, todo, todo este proceso comunicativo y educativo nos lleve a, a participar eh, a que la persona pueda participar con su familia en estos tres pilares. Entonces, claro, seguimos. Eh, sigamos. Eh, una de las cosas que comentábamos eh, antes, Carlita y yo, es que las fotografías que colocamos son súper lindas, o sea, estas fotografías nos las regalaron eh, Ana y su mamá, y era muy importante rescatarlo, porque a veces pensamos, que la persona tiene una situación, una condición, ¿verdad? Está en una situación y que es triste, y que es pesado, y que es fuerte. Y sí es cierto, a veces hay experiencias tristes, hay experiencias pesadas, hay experiencias fuertes, pero las familias son felices, sus hijos son felices, la lástima aquí no cabe, porque la lástima nos hace quedarnos atrás, nos hace no poder tomar decisiones y no enfrentar la vida con alegría y superación. Cuando le dicen a una familia, eh, ay, esto es muy duro que usted tenga un hijo con discapacidad, y ay, Dios mío, todavía es más duro si tiene sordoceguera. O sea, yo pienso que si somos buenos papás y mamás y familiares, tomamos el toro por los cuernos. Nos levantamos todos los días, damos amor eh, y hacemos lo mejor que podemos porque eso es lo que hacemos todos los días. Si metemos o no metemos las patas, creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Pero pero Analú nos regala estas fotografías que dicen, yo soy feliz, vivo en un hogar donde me aman, con una familia que me ama y que me cuidan. Y eso es lo que queremos ver en nuestro estudiantado y en todas las personas en condición eh, de discapacidad en nuestro país, ¿verdad? Claro, Anita. Entonces, bueno, es súper importante el tema de la evaluación funcional. Porque una cosa es que a mí me digan que tengo una pérdida visual con una miopía de menos 18, una eh, catarata congénita, ¿verdad? Que no hay visión. Y otra cosa es lo que vemos en nuestros estudiantes. Resulta que de un pronto a otro los chiquillos empiezan a utilizar lo que tengan de los sentidos y lo usan funcionalmente. Y a veces hay chicos que tienen mucho más... Eh, un diagnóstico más favorable, pero no lo utilizan. Entonces, esta evaluación funcional nos hace pensar en cómo ubicamos a la persona, en qué tiene y cómo lo usa, pero en, dentro del ambiente educativo no sirve más el cómo lo usa, ¿verdad? Porque a partir de ahí construimos. Sabemos que si yo soy educadora especial y yo le digo a los papás, yo sé que si usted viene aquí es porque su hijo tiene cierta condición, a mí no me tiene que, que convencer de nada, o sea, yo lo que necesito saber es qué hay, y sobre qué construimos, cuáles son sus necesidades como familia, y a partir de ahí empezamos a trabajar. No son mis metas como profesional del área de la educación, no son las metas de los compañeros, son las metas de su hijo y las metas suyas. Entonces, no hay que tener miedo a un diagnóstico, no hay que tener miedo a que una persona tenga un diagnóstico sordoceguera, bueno, ahí meto la cuchara de, de, de, de, de tea. Eh, de parálisis cerebral, no importa. ¿Por qué? Porque el diagnóstico para la, lo único que nos sirve es para saber cuáles son los apoyos que requiere esa persona. Yo sé que si hay un diagnóstico de sordoceguera voy a necesitar profesionales con estas características. El Estado va a saber que tiene que invertir en estos eh, servicios, que tiene que invertir a nivel universitario en eh, formación en tales profesionales, por ejemplo. Tengo que saber que si hay un compromiso motor, entonces, que va a necesitar apoyos como sillas de ruedas o andaderas o que va a necesitar que le vaya a permitir ser independiente y tener autodeterminación, o sea, tomar sus propias decisiones. Si tiene sordoseguera, tenemos que trabajar en la comunicación porque la vista está comprometida, pero no necesariamente vamos a lograr que la persona de y después vea como cualquier otra persona. ¿Verdad? Sino que vamos a lograr que lo que tiene lo use. O sea, yo tuve un bebé chiquitito, tenía como dos o tres años y tenía eh, cataratas congén eh, congénitas, nació con cataratas, no podían operarlo por otras condiciones de, de salud y entonces trabajamos la parte de estimulación, lo fueron operando casi a los cuatro años. Durante todo ese tiempo, mentira, lo tuve más chiquitito, como de dos añitos, durante todo ese tiempo trabajamos estimulación visual. Y eso hizo que cuando ya él pudiera ver, porque le pudieron quitar las cataratas, ya él, su cerebro, sabía ver, sabía responder a estímulos visuales. Entonces hay que tener como esa verdad, esa visión a futuro, no quedarnos en el ahora. Eh, no hay que tener miedo al desconocimiento, que, porque el desconocimiento nos va a llenar de mitos, de techos y de barreras. O sea, sabemos lo que hay, busquemos a los profesionales que saben de lo que están hablando y trabajemos. ¿Verdad? Entonces yo creo que en eso los padres y madres tienen un instinto súper potente. Eh, ya, yeah, yo creo. Ok, ¿verdad? perfecto. Entonces dice Vivian Fallas, eh, Anita, uh -huh. excelente profesional la e invitada de hoy, gracias por sus valiosos aportes. Lorena Rodríguez es tomar conciencia de las necesidades de todos de acuerdo a sus condiciones particulares. Así es. Sin fallas a compartir. Ana, Ana dice Anita es una gran profesional, mucha vocación y mucho amor Yesenia Madrigal excelente tema Mario Quesada, que es el esposo de Anita sí. este, nos dice un abrazo Carlita, igualmente Mario y, y felicito por estas actividades realmente educan, felicidades a la expositora sí. <risa> este eh, eh, es, eh, hay un comentario del CENAREC que es muy importante que lo, que lo hagamos ver esta revista es la, una revista que sacamos el año pasado sobre discapacidad múltiple ahí está un artículo específico sobre, sobre doceguera que es un poquito de lo que estamos hablando hoy ¿verdad? para todos los interesados pueden venir a retirarla aquí al CENAREC de 7 a 3 o pueden también descargarla ahí está el enlace a la revista por si acaso quieren descargarla. Irene Calvo de Bandida dice, ¡ay, se gustan! ¡Saludos, Marito! Un abrazo a la distancia. Está bueno, está bueno que gocemos. Ana, Ana Victoria dice, en definitiva, la lástima no ayuda a crecer a nadie. La labor educativa debe centrarse en estimular capacidades y la autonomía de las personas con discapacidad. Claro que sí. Así es, exactamente. Mari, Aguirre nos dice, esa invitada de hoy es la mejor. Maribel Morales. Esa es una de mis maestras. Esa es una de sus maestras. Es, esos dos que están ahí en la foto son de mis mejores maestras también. Es Maribel Morales, es otra de las maestras. Como siempre, un placer escuchar. Es. Patricia Calderón, fundamental esta concepción de diagnóstico que más allá de limitar, abre un mundo de posibilidades en cuanto a apoyos y áreas por abordar. Así es. Laura Flores, nuestros estudiantes son quienes nos enseñan día con día. Anita, gracias por tus aportes. Sí. Y, y está con nosotros también Marlene Guzmán. Bueno, muchísimas gracias. Qué comentarios más acertados, ¿verdad? Antes de pasar, quería... Eh, hablar sobre eso que viene a la derecha, debajo de la fotografía, que dice nuestros siete sentidos. Tenemos que pensar en que tenemos que construir este, eh, esta concepción del mundo a partir de esto. Pensamos que, que tenemos vista, gusto, olfato y tacto, ¿verdad? Y cómo, y audición y cómo todo, toda la información que nosotros brindemos a, una, a un estudiante tiene que ver con explorar en todos los sentidos, en que tenga, eh, por ejemplo, en la consistencia, en que haya constancia en los objetos que se dan. Entonces, si yo como docente tengo un perfume y lo uso siempre, ya eso va a dar información. ¿Verdad? Si yo permito que me toquen el cabello o a tener un estudiante que yo le hacía un contacto así en la mano cuando voy a empezar a, a, a interactuar con ella, entonces yo estaba utilizando el olfato... Eh, el tacto me pintaba los labios bien rojo entonces ya tenía como un, un verdad una parte de visual y también tenemos la parte vestibular y propioceptiva la vestibular tiene que ver con el movimiento con con qué sensibilidad o no sensibilidad tengo yo al movimiento verdad entonces tenemos muchísimas personas no solo nuestros estudiantes en situación de discapacidad sino todos que algunos con poquito nos mareamos otros que más bien necesitan mucho y no se marean. Como decir que son fanáticos de las montañas rusas. Pues, pues así sucede, ¿verdad? Entonces, hasta esas cosas tenemos que conocerlas. ¿Necesitan mucho movimiento para sentirse tranquilo, para estar organizados sensorialmente, o necesita más bien muy poco? Y la parte proprioceptiva es comprender mi relacion, la relación de mi cuerpo con el ambiente. ¿Qué tanto tengo que estirar un brazo para tocar algo? ¿Qué tanto tengo que moverme? Y ahí retomo lo que les estaba diciendo, si la persona está sentada en una silla de ruedas todo el tiempo, entonces el, el área vestibular está un poquito... Verdad, Es menos estimulada ya naturalmente porque la persona en vez de estar en movimiento, pues pasa más tiempo sentada. Y la parte proprioceptiva porque no tiene tanta experiencia con el entorno. Entonces, acostar a nuestros hijos en el suelo por periodos de tiempo extensos es importante. No tengamos miedo, no se van a golpear. O sea, no están gateando tal vez, pero sí se están arrastrando. Y tenemos que pensar que el arrastre es gateo, es o sea, lo importante del gateo no es hacer los cuatro puntos, ¿verdad? Estar con las manitas y los pies y moviéndolos al unísono. Lo importante del gateo es experimentar mi entorno, poder desplazarme, tocar las cosas, saber qué existe y cómo llegar a ellas. Y eso me va a motivar para desarrollar todos estos sentidos. Por ejemplo, en una actividad tan concreta como, como esa. Las actividades de cocina me encantan, son de todas las edades, no hay límite. Desde que el chico está aprendiendo a comer hasta la adultez en las actividades de vida cotidiana y ahí tenemos contrastes de alimentos con platos. Eh, en el plato, por ejemplo, si es preparar la comida, un plato oscuro con arroz o puré de papa ya nos hace un contraste. verdad Si nosotros ponemos un individual y sobre eso ponemos galletas, el individual es oscuro y las galletas claras o viceversa. Las gallet un, un brownie sobre un individual blanco, estamos trabajando la parte visual y la parte sensorial y la parte de llegar a agarrar los objetos, la parte táctil y proprioceptiva y la olfativa a través del olfato. Igual si vamos a hacer el queque de cumpleaños, o sea, podemos hacer el queque de cumpleaños con los chicos, si logramos ir involucrándolos poco a poco en el tocar y en las texturas, porque el tacto, tiene que estar súper desarrollado. La persona tiene que haber sido expuesta a muchas situaciones de éxito, no obligadas. No situaciones que sean de sufrimiento, sino que poco a poco vayan generando éxito y vayan permitiéndole tocar su mundo y quitarse el miedo de tocar. Porque en ese momento va a poder acceder a la información y va a poder acceder a la construcción de conceptos y al conocimiento. Uh -huh. No te escuchaste, Carlita, pero... No, que siguiéramos. Ah, bueno, bueno. Sí. Entonces, es importantísimo crear relaciones de confianza, eh, tanto de los familiares con sus hijos, eh, cómo me acerco yo a esta persona, que a esta persona le guste, le gusta el tacto firme, eh, se siente más segura si lo veo primero de frente, me presento y después eh, lo toco. Eh, les, ¿Se siente más segura si están mis regazos al hacer actividades nuevas? Eh, no tengamos miedo a eso. Y después nosotros desde, desde nuestra posición de profesionales observemos a los papás. ¿Cómo toca los papás a este papá, a su hijo? Ellos por instinto lo saben. Esta mamá sabe que no le gusta que le toquen la nariz o que le gusta más bien que le agarren la mano más durito. Nosotros podemos iniciar un proceso de relación con una persona tocándola de la misma manera, como diciéndole sin palabras, te comprendo y me intereso en vos. Observemos muy bien de qué lado le habla, si le habla duro, si utiliza frases cortas, si utilizan eh, frases largas, la familia sabe qué tipo de alimentos les dan, todo es blando, eh, más bien les gusta todo crocante. Entonces, todo esto nos va a permitir observar y generar un ambiente mucho más organizado y más familiar para la persona y poco a poco ir desarrollando a partir de esto nuevas eh, habilidades, eh, destrezas. Porque si no, podemos tener una, eh, una bomba atómica, ¿verdad? Entonces, puede suceder que si todo es tan confuso, tan difícil, tan ajeno, más bien la persona se sienta tan mal, tan triste, que sufra. Y puede, sus manifestaciones de sufrimiento pueden ser desde dormirse, aislamiento, llanto, hasta otras conductas como de alejarse. Me confundes tanto que te pellizco, me estresas tanto que te muerdo. Quiero alejarme de vos, te voy a jalar el pelo, porque de verdad lo que me estás proponiendo no me hace sentir feliz, no me hace sentir segura. Y los procesos de aprendizaje tienen que ser un ambiente tranquilo para que se den, porque si nos alejamos no estamos aprendiendo, estamos simplemente rechazando cualquier estímulo que se nos presente. Claro, muy bueno, Ana Lilia, muy, muy claro eso, muy importante porque imagínense lo que es vivir así, sintiéndose así uno todo el día, en todo momento, ¿verdad? Uh -huh. No es posible. Y después de repente ya no crees nada. Ya porque, no crees nada. Porque todo han sido una serie de experiencias negativas. Uh -huh. y, y si vos sos mi docente, Carlita, yo voy a, a querer no volverte a ver. Y claro. cuando, cuando huela tu perfume, voy a querer huir o, o voy a querer dormirme, apagarme para no tener ningún tipo de relación con vos, porque, porque vos no, o sea, no me traes cosas que me agraden, más bien lo contrario. Claro que sí. Uh -huh. Dice, me imagino que Carla, las brechas en la comunicación aún son muy sensibles. No tengo la experiencia de un abordaje dentro de la práctica, pero siento que el llamado a estar preparado. Soy docente de preescolar y mamá de una persona con TEA. Gracias por tanta claridad en el mensaje. Este, qué bueno escuchar docentes, ¿verdad? Con, con ganas de, de tener chicos. Claro. Diferentes características en el aula. Me alegra mucho. Bueno, y a Kar, que es mamá, también le puedo decir que... Todas las estrategias que utilizamos con población en condición de sordoceguera son aplicables a todas, todos los chicos, no importa si tienen una condición de discapacidad o no. El uso de los sentidos, las experiencias, la seguridad, todo lo que hemos venido hablando, la anticipación, el aislamiento, pues es acercarnos a las personas en todos los contextos. Entonces, te motiva que también, si, si, te, si puedes ponerlo en práctica, pues, yo sería sí. muy feliz. Claro. Uh -huh. es, dice Isabel Orozco, excelente conferencia. Es importante explicar esto a, lo, a padres de familia. Claro que sí, por eso estamos con ustedes. Esta es la gracia, ¿verdad? Es Daylin Díaz dice, excelente, profe. Nuestra uh -huh. querida Sira Magnali, que siempre está con nosotros, dice, saludos. ¿Se tiene alguna estadística sobre personas con sordoceguera en Costa Rica y nacimientos? o ah. un dato a nivel mundial, excelente información y experiencia de la expositora. Gracias, se las puedo buscar y se las podemos dejar ahí. Sí, yo sí. pedí uno de, del Med y tengo uno también eh, a nivel mundial. Es importante saber que la población con sordoceguera es el 10% de la población en condición de discapacidad y mm. el 10% de la población de, en sordoceguera tiene sordoceguera total. O sea, eso es muy importante saberlo. Muchas gracias por esta pregunta, que en realidad son muy poquitas las personas que no ven ni oyen del todo. Del todo, del todo. Claro que sí. Sí, muy buena pregunta. Uh -huh. Dice Marianela Cascante, Ana es una excelente profesional. Muchos saludos. Ay, qué lindos todos. AC dice, sordoseguera y lesco. ¿Quieres comentar algo de eso de ahí el ESCO es una forma eh, de comunicación que puede ser utilizada, eh, las señas se pueden realizar debajo de las manos y vamos, esta, ahorita tenemos una imagen sobre esto, pero lo vimos con, eh, con el señor que tenía un intérprete a su lado cuando hablamos de las personas que, son, que adquieren eh, la condición más adelante eh, la, el ESCO siempre va a ser un medio de comunicación, una alternativa, las señas se pueden realizar debajo de las manos, no se agarran las manos, esto es lo que hablamos de mano bajo mano, sino es tomar las manos eh, mías y si yo hago la seña de casa, por ejemplo, vamos a la casa, vamos a comer, la persona va a leer mis manos, ¿verdad? Por ejemplo, es que es difícil hacerlo uno un yo, yo le pongo Ajá. y usted, digamos, yo hago la seña, o al revés. ¿Sí? Y usted vos hacer la seña, pero mis manos como persona que te lee las señas, van a estar sobre tus manos. Entonces, Exacto. si vos decís, vamos a comer, mis manos van a estar por encima de las manos tuyas. Pero vos no tenés que agarrármelas. Simplemente no, no, no. yo empiezo a crear esa conexión y esa construcción y en vez de utilizar los ojos, utilizo el tacto para leerlo. Eh, si la persona tiene un compromiso motor, por ejemplo, hay, hay espasticidad, sus brazos son mucho más rígidos, a veces es un poco más difícil. Entonces, eh, podemos realizar las señas sosteniendo tal vez con uno de nuestros dedos un poquito las manos de la, de la persona. Claro. Uh -huh. Pero y... siempre, definitivamente, el, el ESCO, perdón, sirve para ir interpretando lo que sucede alrededor. Y todo claro. va a ser más información. Claro que sí. dice, Hola, soy Sara, ahijada de Ana. Quiero saber cómo se Hola. trabaja con una persona con sordoceguera que es muy sensible al tacto. Muchas gracias. Qué buena pregunta, Sara. Sí, definitivamente, <risa> este, si hay mucha sensibilidad al tacto, tenemos que empezar a darle muchas actividades que le gusten. Por ejemplo, si le gusta el agua, empezamos a dejarle jugar con agua en, en, en el piso del baño, Sara el otro día vino aquí y entonces pusimos un plástico y llenamos la ducha como con agua, ¿verdad Sara? Y entonces empezamos a poner juguetes, entonces empezamos a, a poner objetos que tal vez no le gusten tanto, pero los ponemos dentro del agua que sí le gusta y si a eso le ponemos también colorante, entonces estamos logrando trabajar varias cosas a la vez, si le gusta mucho el agua podemos trabajar con espuma de afeitar con colores en la ducha. Y que sirvan como pizarra. Entonces empezamos a, a utilizar actividades que le gusten mucho y ponemos actividades que no le gustan tanto y empezamos a darle muchos espacios para que la persona empiece a utilizarlas. Que lave los trastos, por ejemplo, porque tiene que ver con agua. Que lave ropa porque tiene que ver con agua. Entonces así trabajamos también la parte de actividades de vida diaria, vocacionales, a través de algo de alto grado. Muchas gracias, excelente. Lidia Marce Romero dice, excelente información. Gracias, Ana, por todos los aportes tan valiosos. Lau dice, buenos días, saludos desde Cartago. Lidia Marce dice, Ana, me queda la duda. ¿Cómo determinan eso? ¿Realizar la seña en las manos? O bien, cada persona podría tener otras áreas donde recibe mejor la información, por ejemplo, espalda, antebrazo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a tratar de que los, los objetos y las actividades estén estructuradas para que brinden muchos estímulos y esos estímulos sean los mismos siempre. Pero las señas se realizan siempre debajo de las manos porque las señas tienen una forma, digamos, si nosotros vemos ahorita a Dayana, Dayana está haciendo señas, ¿verdad? Es difícil que esas señas que ella está recreando la persona las puede interpretar en su espalda. Esto lo estaríamos hablando más bien como unos toques que dan información. Por ejemplo, yo puedo tocar el codo, es que estamos como en espejo, entonces tengo que Estoy dedicarme. O sea, levantamos el codo, por ejemplo, le damos la mano a la persona y levantamos un poquito el codo y esta es un gesto que indica que se va a levantar. Y tiene sentido en sí mismo, pero las señas del ESCO hay que leerlas. Porque la posición de los dedos, de las manos, el lugar donde se colocan y los movimientos son interpretables desde las manos. Claro. Bueno, vamos a seguir un poquito más para aprovechar eh, de todo. Eh, si todo lo eso, vamos a se nos va llevando, el, se nos va, nos va ganando el tiempo, como siempre. Ok, Yo siempre digo hay que observar, hay que observar a las familias y el contacto con sus hijos. Hay que observar lo que le gusta a los chicos. Nosotros al principio recibimos a uno de nuestros estudiantes, empecemos a darles experiencias, objetos, actividades. Previamente hablemos con las familias, ¿qué le gusta? Le gusta lo que brilla, le gusta la música, le encanta ver YouTube, eh, le encanta este las bombas de jabón, verdad? Para mí las bombas de jabón siempre han sido una herramienta con la que empiezo a crear una primera experiencia agradable. La comida siempre es una primera experiencia agradable para muchos. No, hay gente que no le gusta, digamos, la comida es un tema, ¿verdad? Pero entonces, si no lo es, la comida. Eh, entonces, ¿cómo se comunica? ¿Tiene gestos? Arruga la cara en ciertos momentos, sonríe. Le preguntamos a la familia, ¿qué hace cuando no quiere algo? ¿Qué hace cuando sí lo quiere? Entonces, si vemos que esta persona de un pronto a otro cierra los ojos, y los abre. Yo voy a hablar, yo sé que María me da permiso, por ahí estaba mi maestra Diana, que puso un comentario. Este, con Diana nosotros llegamos y dijimos, eh, ¿cómo nos comunicamos con ella? ¿Verdad? No, no teníamos como posibilidades motrices para, para poder interpretar eh, esos movimientos y decir cómo se está comunicando. Y ella pues tenía pues dificultades para estar en un entorno de manera feliz. Entonces le dijimos, eh, vos puedes cerrar los ojos. Y ella de un pronto dijo así y yo dije, ay, hay que ver si es cierto. Y ella ya tenía, no sé, 15, 16 años, hay que María me diga cuántos tenía. Cerraba los ojos y empezaba a abrirlos. Y yo, y usted los puede cerrar más duro, y más, más tiempo, y los cerraba más tiempo y los abría. Ah, y eso puede ser un sí. Y ya me hacía así. Empezamos con este proceso y luego le dije, bueno, si usted los deja abiertos, significa que no. Y le dije a la mamá, anda a la casa y empecemos a trabajar sobre eso, porque vimos algo que nos permitía acceder a ella de una manera voluntaria, algo que surgiera de sus capacidades. Construíamos a partir de sus capacidades. Cuando María me dice, ya logro comunicarme con mi hija, ya puedo tener conversaciones, o sea, yo definitivamente me sentí feliz como educadora. ¿Por qué? Porque no importa si es mucho o poco, es importante la felicidad, es importante la satisfacción que un chico se pueda sentar a conversar con su mamá. O sea, eso no tiene precio. Pero también tenemos muchas otras cosas, como la parte académica. Entonces, ¿qué ajustes tenemos que hacer a la parte académica? Si le encanta el amarillo, y le encanta el brillo, entonces vean cómo podemos hacer un ajuste, donde ponemos, aquí es este, si pueden ver en la imagen de la derecha, tiene un atril, ¿verdad? Entonces en este atril se coloca una lámina con brillo que es papel, eh, ¿cómo se llama? Aluminio. Aluminio que le da cierta iluminación y pone los objetos con alto, con un contraste, ¿verdad? Entonces vemos, y aquí además tienen textura y permite que esta persona haga una asociación, de un color con el objeto que tiene. Aquí simplemente está asociándolo, pero luego podríamos evaluar que la persona nos toque cuál de los dos colores es el que corresponde a la imagen. Esta persona, Ana, quiere tocarlo con la nariz, olerlo. Ella construye su aprendizaje a través de la vista, el olfato, el tacto de la, a través de la boca y sus manos. No hay comportamiento, no hay eh, formas de llegar, a la información que sean eh, recetas de cocina. Cada quien construye su propio acercamiento a los objetos y al aprendizaje y a las experiencias. Eh, claro, las hay que estar abierto. Hay que, hay que observar, observar uh -huh. todo, todo, todo, todo. Después, el desempeño en actividades de vida cotidiana, tenemos que invertir mucho tiempo en cada una de las actividades de vida cotidiana, la parte académica es súper importante cada persona va a llegar verdad el, el cielo es el límite pero las actividades de vida cotidiana son fundamentales que cada persona pueda levantarse arreglar su cama ponerse sus zapatos lavarse los dientes y sus posibilidades motrices así lo permiten se hace pero si hay limitación entonces que haya participación que haya independencia en una parte del proceso aunque requiera apoyo en muchas otras partes, pero que sienta esa persona, o sea, que lo, si puede mover la mano y hacer esto, entonces yo le sostengo el codo y que se peine, ¿verdad? Pero que haya participación en diferentes momentos del día. Si hay mayores posibilidades motrices, no hay excusa para no estar construyendo cada una de estas habilidades por completo, no ya. Pero si yo logro que cada habilidad de la vida diaria, como sea el lavado de dientes, lo logro dividir en un montón de eslabones de la cadena, me concentro en los eslabones y empiezo a generar autonomía e independencia y la mayor perfección que esta persona pueda lograr en cada uno de estos eslabones, para que al final, en su adolescencia, en su adultez, haya independencia. Y tiene que haber una construcción a lo largo de todos los servicios educativos. Tengo un problema. Ya se nos está yendo el tiempo. No, no te escuché, pero bueno. Ah, perdón, Anita. yo Estoy fatal yo con esto. Este, que este, sigamos, a ver si podemos por lo menos unas dos diapositivas más. Ok. Entonces, eh, tenemos que, que ubicarnos en la edad de la persona. Las actividades de vida diaria no tienen edad a partir de los... Tres años, ya se puede empezar a trabajar. Eh, las actividades tienen que ser adecuadas, por supuesto, a la edad de la persona, si son jóvenes, si son adultos, actividades que sean vocacionales. Ubicamos cuál participación puede tener la persona en su entorno, ya sea pagada, y si no se puede pagada, pues no necesariamente pagada. Esta persona puede hacer mandados, puede empacar algo, Puede con, eh, es una persona sumamente estructurada, entonces puede eh, ayudarle o trabajar acomodando a las cenas, puede apoyar a personas en supermercados acomodando los estan la estantería, porque tal vez es una persona muy minuciosa que quiere todo siempre muy ordenado, pues esta es una capacidad que podemos trabajar, le encantan los animales, puede dedicarse a peinar perros, eh, etcétera verdad qué participación esta persona puede llegar a tener en su entorno a partir de sus gustos y capacidades porque cuando nosotros trabajamos queremos hacerlo en algo que nos guste cuando vamos a estudiar a la universidad nos especializamos en algo pues no hay diferencias si yo no voy a la, a la universidad me especializo en algo que pueda realizar todo el resto de mi vida y que me guste y buscar que haya pago por ello claro muy importante muy importante. Los juguetes son estímulos, no tienen que ser caros, podemos crearlos. Eh, tomar en cuenta que tengan botones grandes y requieren más apoyo a nivel motor, que hayan luces, que el cuarto se puede organizar de manera que estén juguetes favoritos en el suelo y la persona pueda gateando y moverse y desplazarse en su cuarto. El colchón puede estar en el suelo, no necesariamente tiene que tener una cama. La persona puede aprender a bajar de su colchón al suelo, desplazarse y encontrar sus juguetes, pero que todas las cosas estén en el mismo lugar. Sus zapatos no necesariamente tienen que estar en una estantería, pueden estar en el suelo. La persona puede llegar a sus zapatos y alcanzarlos. O por el contrario, si es una persona que se desplaza caminando, que tenga todo con mucha estructura. Hay gente que les gusta mucho cambiar los cuartos de lugar, cuando tenemos una persona con compromiso visual o con sordoceguera, esta no es una opción, porque necesitamos desarrollar habilidades de independencia. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿La estética o la independencia de nuestros hijos y familiares? Porque si no, es, si no, si no tenemos esa conciencia, vamos a trazar procesos. Claro, uh -huh. volverse a acomodar a un nuevo ambiente. Hacemos uh -huh. una más, a ver si lo logramos, Anita. Ok, entonces los equipos de trabajo, y en equipos de trabajo me refiero a que la familia, la persona con sus gustos, características es el centro, la familia también lo es, y a partir de ahí tomamos decisiones. ¿Cuáles son los deseos o gustos de la persona? ¿Cuáles son las expectativas de la familia? ¿Cuáles son el aporte que nosotros como profesionales le damos a esta persona y a esta familia? para que lleguen a ser felices, porque nuestra posición. El terapeuta físico apoya que las capacidades, de, o sea, que se logren procesos con la mayor cantidad de independencia posible dentro del marco educativo. El terapeuta físico no es un servicio eh, médico en un entorno educativo, es un servicio que está en pro de que el proceso educativo se lleve a cabo exitosamente de que en el hogar se hagan los ajustes para que la persona logre estar con la mayor calidad de vida y las mayores posibilidades de independencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel del educador físico? Si la persona de educación física, el docente, el de artes plásticas, etcétera, trabajamos en conjunto, la comunicación es la misma en todos los ambientes, los estímulos también son los mismos, etcétera. Las destrezas a desarrollar impactarán positivamente a largo plazo. Pensemos siempre en el futuro. Lo que estamos enseñando hoy tiene que servir para toda la vida, sea del área que sea, sea académica, eh, funcional, etcétera. Lo que usted quiera tiene que ser algo que valga la pena, la inversión de tiempo, energías, que la persona y su familia se levante todos los días durante 18 años para ir al colegio o más, y que esto tenga un impacto para siempre. Entonces sí lleva un proceso reflexivo, un proceso de constante evaluación y la familia tiene que pedir, tiene que saber qué quiere, tiene que decirnos qué quieren. Hacia dónde vamos a enfocar todas nuestras energías, hacia dónde todo el proceso educativo va a enfocarse para que para que poderles dar un buen servicio. Claro, Ana, hay otros comentarios más que tal vez podrías ver después del programa, pero claro. hay uno que me parece muy importante que dice Milady Fallas, buen día, tengo un bebé que hace poco perdió la vista. Entonces, ¿le podríamos recomendar a ella? ¿Le podríamos recomendar? ¿Qué? Eh, no, bueno, dale, dale. Buscar, eh, un, eh, bueno, ir como dijiste vos, a las regionales, ¿verdad? Para que de una vez usted como mamá reciba el, las orientaciones y el servicio educativo probablemente vas a ingresar a un centro de enseñanza especial. Los servicios de estimulación temprana que tenemos son muy buenos, pero no quiere decir que este bebé va a permanecer en servicio de educación especial. Quiere decir que este bebé va a ir desarrollándose desde ahora y ustedes mismos en este proceso van a encontrar cuál va a ser el entorno más adelante. Pero por ahora, el contacto físico, la anticipación, el explicarle lo que va a suceder, qué parte del cuerpo le vas a tocar, qué objeto va a tocar, qué huela, qué sienta, y fortalecer mucho el área del tacto porque siempre va a ser su otro sentido. Y que ustedes dos sean muy felices, o ustedes en su familia, no sé cuántos son. Claro que sí. Bueno, vamos a poner los contactos de Analilia por si acaso quieren comunicarse con ella. Ahí les vamos a poner el teléfono y el correo electrónico. Ana Lilia, como nos decían aquí algunas personas, me encanta cuando la gente está opinando y allá hay gente diciendo, ya sería tiempo de que el cafecito inclusivo tuviera más tiempo, porque nunca nos alcanza el tiempo, pero me encantan esas opiniones, me claro. encanta porque están con nosotros y eso es muy importante. Entonces, este, te agradecemos infinitamente por tu conocimiento, hay gente que está pidiendo un segundo cafecito con vos, claro. Ah, que qué lindo, sí. gracias. Sí, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Un, un cafecito con mucha información, aprendimos montones y de cosas muy prácticas. Que el Señor te siga bendiciendo montones. Bueno, no, de verdad agradezco muchísimo que me hayan visto, que me hayan permitido entrar en sus hogares, en sus vidas. Si cualquiera de las cosas que hablamos sirve para mejorar la calidad de vida, ya sea de ustedes o de alguien de su familia, me doy por satisfecha porque... Eh, de verdad ese es el objetivo sean felices, que sus estudiantes sean felices que sus familias sean felices y, la, y el cómo llegar a eso es una construcción en equipo claro que sí muchas gracias, también queremos agradecerle a Diana Zúñiga que nos acompañó hoy en la interpretación a Fanny Redondo que nos apoyó con esa parte audiovisual a Pamela Villalobos en las redes sociales eh, fue un placer para todos nosotros tenerlos hoy aquí con nosotros y compartir esta mañana tan agradable. Que tengan un excelente día. Un besito muy grande. Chao. Sí, un abrazo.